Una alpaca tururuturú, una alpaca tururuturú, una alpaca tururut, una alpaca, dos alpacas, tururuturú, dos alpacas, tururuturú, dos alpacas, tururutur, dos alpacas, tres alpacas, tururuturú, tres alpacas, tururutur, tres alpacas, tururuturú, tres alpacas, cuatro alpacas tururú. Cuatro alpacas, tururú turu, cuatro alpacas, tururú turu, cuatro alpacas. Cinco alpacas, tururú cinco alpacas, tururú cinco alpacas, tururú turú, turu, cinco, turu, cinco, turu, cinco, turu, cinco alpacas. ¿Ya están contentos? Y recuerden, las alpacas no son llamas.